Esa es la situación que viven los residentes en la comunidad del Pozo de Génimo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, debido al visible deterioro de sus caminos vecinales. Hacen un llamado para que las autoridades presten atención a sus demandas, pues cuando llueve aseguran desplazarse se hace imposible. Los dueños de la finca no quieren cooperar aquí con nada, solamente ellos dicen que se ahoguen los niños que se ahoguen los viejos, que no están en vivos que se mueran, porque ellos no van a arreglar la finca. Oigan, yo lo traje aquí a usted para que vea la funda que hay aquí esto es un lobata que hay aquí en esta calle de más estos, estos camioneros los dueños de finca nada más rompiendo la calle y no quieren producir con el material él dijo que no iba a echar material para acá dentro que no ha hecho carretera quién es él esto es un tai un tie tripa varios tripa para acá dentro que, que, que, que, que, que, que trabajó para allá dentro ¿Eh? ¿Cómo salen los estudiantes los la bota para que la escuela y la profesora porque no ha visto para la bota alta. Y nosotros tenemos que porque no hay la bota, la bota para acá. que y los niños se van Y nosotros vamos a trabajar no la mano hasta la pista con un ratito de agua para ver los adelante, que eso da vergüenza. acá, que no sale una gente frente. frente estamos aquí. La